¿Me escuchan ya? ¿Ya se escucha bien? Eh, ¿Alguien aquí de, de, los, eh, de los de los de los de la asociación Oxlack Me quitó el, el micrófono, pero ya estamos. ¿Ya se escucha? Ok, perfecto. Bueno, dale la bienvenida a la gente de TikTok que eh, está en la transmisión por cuarta vez de hacer un nuevo TikTok, nos han tirado dos cuentas. La tercera tiene como 100 seguidores y afortunadamente esta nueva que es de Expedientes Oxlack like, en TikTok, pues eh, resultó el segundo video y bueno, eso nos hizo llegar a 51 mil vistas y eso nos ha permitido tener más de mil seguidores y eso nos permite hacer transmisiones. Así que le doy la bienvenida a la gente de TikTok. Si no conocen eh, sobre mis eh, transmisiones, bueno, espero que esta noche eh, se la pasen bien. Escuchen las historias macabras de terror u oscuras, como nosotros le llamamos. Y también a toda la gente de Twitter, de Facebook, de YouTube, que estamos ya en vivo y en directo en esto que es Relatos Oscuros. Oscuros, Oscuros, Oscuros. Hoy no hice tanta producción, no le puse música. Bueno, voy a poner música para que se escuche un poquito mejor. Eh, ayer no hice transmisión porque... Eh, tuve que ir a una fiesta. Eh, bueno, por lo de la pandemia, por lo de la pandemia, no se habían realizado ya eventos eh, de premiers de películas. Y eh, el día de ayer, pues, nos sorprendieron invitándonos a una premier, una premier con fiesta Así que después de tres años o casi ya cuatro años de, lo, de la pandemia, regresan los eventos de las marcas, de las agencias. Tengo la fortuna de que me invitaron. Eh, ya actualmente ya mis, los youtubers de mi generación, pues, tienen de dos O completamente murieron o son muy grandes, ¿no? Dentro de los más grandes o de los que se volvieron gigantescos y ya no van a las fiestas, eh, pues es está Luisito, Luisito Comunica, Luisito Rey, Wherever, Yuya, que son este de aquellos tiempos y los que se murieron, pues ya ni, ni se los digo, ¿no? porque ya no se han de acordar de ellos. Entonces, ayer me encontré con mucha gente nueva, todo, de hecho, toda la gente que, que pude notar en la fiesta, era gente que hace TikToks, y bueno, solamente por ahí vi a dos compañeros de, de mi época eh, y ya todos los demás eran tiktokers. Y eso ya es algo, algo de qué preocuparse para los que hacen YouTube, ¿no? Eh, por ahí tengo un, un relajo con, eh, con la gente de Facebook porque... Eh, subí la, la foto de la fiesta y mucha, la, los trolls, los trolls horribles, siempre que pido apoyo y que pido donaciones o ya sé que me ayuden con el wish list o ya sé que me ayuden con eh, Paypal o ya sea sé que me ayuden con eh, estrellitas, con superchats y, y de todo, pues se súper enojan los, los trolls de que pido donaciones. Y ahora que subí la, la foto... Eh, con bebesita en la fiesta esta de la película, sonríe, pues ahora esos trolls estaban súper enojados también, que porque ahí me iba a gastar las donaciones y, y diciendo, ya ven dónde se gastan las donaciones, en fiestas, alcohol y mujeres. Entonces, por si alguien le llega a creer a los trolls, decirles que eh, estas fiestas nos invitan, nos invitan la, las empresas, las marcas, el alcohol es gratis. La función es gratis, la palomita es gratis y tengo, eh, tengo opción de llevar a, una, a un compañero o una compañera y eso es todo. O sea que eh, si yo usara las donaciones para alcoholizarme y para fiestas y para mujeres, eh, sería, mi, sería mi problema y mi gusto, ¿no? Ustedes lo hacen, sus donaciones las hacen. ...porque les gusta el contenido, porque creen en mí, porque confían, porque les agrado, porque me tienen cariño... ...porque quieren que llegue a ser una personalidad importante en el tema del misterio de lo paranormal... ...pero eh, aunque yo me lo gastara así, eh, no tendrían por qué reclamar los demás que ni siquiera apoyan... ...pero no, no me lo gasto así, en, real, en realidad sí ocupo sus donaciones... ...y como lo hacen los streamers, como lo hacen los de gameplays y demás... Eh, se paga el internet, se, se pagan sueldos, se paga edición, etcétera, ¿no? Comidas, comidas de, de la gente o de los chicos que trabajan conmigo, eh, pasajes, etcétera. O sea que yo lo que hago y que no les tengo que dar cuentas, porque ustedes así me dicen, me, me ponen ahí, no des cuentas, Oxlack, lo que te damos es por cariño y demás. Yo sé que no debo de dar cuentas, pero ahí los trolls incluso pusieron... Que se debería poner eh, una, que debería yo de poner en la página, pues, las donaciones que me han llegado y en qué me lo he gastado. Una relación de, de sus donaciones con lo que, eh, lo que yo gasto. Imagínense, eh, o sea, son los trolls que no apoyan, que solamente chingan y que les molesta que haya donaciones y que les molesta si no hay donaciones, les molesta todo. O sea, es un total descontrol en la, en la cuenta de Facebook, terrible. Eh, es el único lugar donde, donde están los trolls, eh, es gente horrible de Facebook. Y en TikTok me sorprendió mucho que ahora que están llegando los nuevos videos para TikTok, la, hay gente que me conocía desde hace mucho y, y empezó a comentar de que no sabían que todavía existía, que ya no sabían que seguía haciendo videos. Es decir, como les digo, el algoritmo me mató y no les comparten mi contenido. Así que la gente que me está viendo en TikTok no me conoce. Y los que me conocen no sabían que seguía haciendo contenido. Eh, y muy buena onda la gente de TikTok que se está uniendo. Y es, es gente que le gusta el tema. Y de eso se tratan estas transmisiones, de gente que les gusta el tema, de que se identifiquen, de que la pasen bien, espantándose, sorprendiéndose o riéndose. Y la gente de YouTube también, súper buena onda, los de YouTube, me apoyan muchísimo, gracias a, a la gente que me apoya con los superchats, es que seguimos adelante eh, y la gente que me apoya en Patreon son las dos, eh, las dos partes donde yo realmente eh, puedo seguir haciendo contenido. Con los superchats de, de, de YouTube y con el eh, Patreon, son las personas que me apoyan. No son muchas, en realidad son pocas y lo hacen con todo cariño. Y, y yo les correspondo de igual forma, ¿no? Con mi trabajo, con eh, buscar nuevas cosas, de investigar, traerles la verdad, documentarse, eh, hacer libros. Ahora ya el día de hoy subí un podcast a Spotify. Es decir, el trabajo me parece que se ve. Hoy me dio mucho gusto también que Dross, en mi cuenta de Twitter, ya lo viene haciendo desde hace unos, quizá un mes, que he estado eh, con mis compañeros apoyándonos y realizando el contenido de una forma de calidad y, y estas nuevas formas de presentar los temas, que al subirlos a Twitter, Dross ha estado dándole me gusta. Dross y yo somos amigos desde que empezó YouTube, así que hace 14 años, 15 años, 14 años, somos amigos desde siempre eh, por esta relación que tuvimos de YouTube, de ser compañeros de, de la misma época, pero eh, hasta, hasta entonces es que comienza a, dar, eh, a darme corazoncitos y likes en, en Twitter. Eh, mis compañeros me, me hicieron ver que, que es como parte de apoyo, que Dross ve que estamos esforzándonos, que Dross ve que hacemos el contenido de calidad, y, y lo reconoce y nos da un corazoncito y vale muchísimo, vale mucho como lo que ustedes aportan con sus super chats, sus estrellitas y las donaciones entonces eh, eso me hace saber que estamos haciéndolo bien que estamos peleando la, la pelea este, inganable, la pelea nunca antes lograda nunca antes ganada, que es pelear con el algoritmo, en la vida ya tuve que pelear con muchos monstruos, muchos, el monstruo de la ansiedad, el monstruo de la depresión, el monstruo de la pobreza, el monstruo de la carencia, eh, el monstruo de, de, de, la, de la frontera, cruzarla, y el monstruo de la, eh, del, del racismo, el monstruo del clasismo. He luchado durante toda mi vida con diferentes monstruos, y me siento muy contento porque en cada una de estas peleas, la verdad, eh, he terminado bien, eh, he podido lograr salir bien, ganar, y no, no me doy por vencido y no me rindo. Y el algoritmo me parece que es uno de los monstruos que nadie ha podido destruir, pero con el apoyo de ustedes y con el apoyo de mi equipo y con el apoyo de mis compañeros youtubers que les... Eh, que les nace darme un corazón, un like, para que sienta el apoyo, eso es lo que necesito para seguir eh, esforzándome, y no rendirme, y que los haga sentir orgullosos, que me haga sentir orgulloso, yo, que haga sentir orgullosa a mi familia, que los haga sentir orgullosos a ustedes, porque yo estoy aquí, porque represento el tema, porque así lo decidí desde siempre, mi hermanazo Daniel Max nos mandó 50 pesotes, le mando un abrazo, dice ¿qué tal bro?, no des explicaciones para los trolls. Eh, doy las explicaciones porque los trolls eh, son super hirientes y son súper mentirosos. Entonces, si alguien que, que no hace donaciones o que sí hace donaciones lee los comentarios de los trolls, puede incluso creerles. Y entonces es ahí donde... Eh, pudieran eh, pensar mal de mí. Los trolls mienten horriblemente, horriblemente mienten estos trolls. Eh, yo me divierto teniéndolos en Facebook, pero a veces, a veces son demasiado vivientes y son demasiado fuertes. Eh, dicen cosas que, que pueden engañarlos. Y bueno, las personas que están más cercanas a mí, las personas que siempre han sido fans, las personas con que tengo contacto telefónico y demás, sabrán lo que hago, sabrán cómo soy, sabrán cómo me comporto, sabrán mis cosas buenas y mis cosas malas. Yo tampoco les vengo a poner una cara de, de, de chico bueno, ni mucho menos. Creo que siempre he sido eh, la persona que soy también afuera. Si soy enojón, o si soy eh, chistoso, o si hago burla, <ríe> hago mucha burla, o si soy serio, o si leo mucho para traerles información etcétera Qué bueno este fue un, un, un, una introducción sin albur esta es una introducción a, a esta transmisión de relatos oscuros estoy muy preocupado gente porque uno de nosotros una persona del chat una persona que ha sido seguidor de, de estas transmisiones seguidor de los videos, que es súper fiel que es muy buena onda eh, me mandaron hoy un video, no un video, no, una fotografía de que, no sé, pero es horrible lo que le pasó. Eh, les voy a poner la fotografía en pantalla para que sepan de qué se trata y voy a tratar de hablarle porque estoy de verdad muy preocupado. Cuando ustedes vean la fotografía, en un momento, me entenderán y sabrán que la preocupación no es en balde. Entonces, de verdad... Eh, Quiero hablarle por teléfono y saber si, si sigue incluso vivo, porque eso es horrible. Aquí estamos, aquí lo estoy poniendo, aquí está, ahí está la, la ventana, aquí está, vamos a compartir. Ok, aquí, aquí quédate, eso. Ahí estamos viendo, Carlos Armijo, nuestro amigo en el chat, eh, publicó en el grupo de Oxlatosos, no sé si en algún otro grupo de Oxmagic o, o, o eh, los Oxtrolls ox también podría ser, eh, puso que le picó un insecto o una araña violinista. Eh, no soy, no soy este, un experto, pero saben que, pues que yo, a mí me gustan muchos temas y esa herida que estoy viendo en pantalla no es de ningún insecto, no es de ningún insecto, eso es una araña violinista, efectivamente, y una araña violinista mata a las personas, quiero hablarle, quiero saber si está bien, qué, qué le pasó, eh, podemos ver esa herida, incluso puede, esta mordedura de araña violinista puede hacer que su pie, que su carne se empiece a morir, y ahí estamos viendo esas, esas partes negras que, que, que tiene alrededor de esa infección, de, de, esa, de, ese, de esa mordida y de esa herida gigante que ya, que ya tiene ahí. Eh, si alguien tiene su número telefónico, por favor, mándemelo al WhatsApp. Voy a tratar de buscarlo aquí. Ay, perdón, no sabía sé, que estaba. Voy a buscarlo aquí, denme un segundo. Y vamos a hablarle a Carlos Almijo, a ver qué tal está, qué le hicieron, o, o no sé. A ver si yo lo tengo registrado. Como cambié de número. Como cambié de número, no. Creo que es Dere, ¿no? ¿Será Dere? ¿Dere es Carlos Armijo? Déjeme ver si, si Dere es Carlos Armijo. O Carlos Alfonso, Carlos César, Juan Carlos, no. Eh, a ver, vamos a llamarle la gente que está diciendo en TikTok que no se ve la foto es que estoy transmitiendo al mismo tiempo en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Twitch, eh, ahí es donde se puede ver la fotografía, eh, y en, en TikTok y en Instagram no se puede ver, solamente ven mi, mi rostro. Pero, a ver, ahorita les enseño aquí a la gente de, de TikTok. Aquí tengo... Como escucharon, no contestó. Esa foto, si alguien me puede decir, alguien que esté dentro del grupo para que yo le llame y que me diga cuándo publicó eso, y si alguien ha hablado con él. Por favor. Ok, aquí les voy a mostrar a la gente de TikTok. Perdónenme que no se alcance a ver. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Eso es lo que tiene en el pie nuestro amigo Carlos Armijo. ahí se ve un poco mejor, y eh, un piquete así solamente solamente puede ser de, de una sola especie y esa es la araña violinista. La araña violinista mata a las personas si no lo, si no lo atienden rápido. La otra araña que también es peligrosa y venenosa y que puede matar a las personas, es la viuda negra. Esta viuda negra eh, se dice, se le llama así, porque su piquete afecta más a los hombres que a las mujeres. No me pregunten por qué, no lo sé, pero la viuda negra, si te pica, si le pica a un hombre, tiene más probabilidades de morir si no recibe atención. Y esto, al ver que la carne se está haciendo negra, eh, a mí me parece que es de una araña violinista, no de una viuda negra. ¿Cuándo subió esto Carlos Armijo? Dígame por favor, el, si alguien sabe, ¿cuándo subió la fotografía? Ahí se ve bastante avanzada esa... Yo no, Bueno, no sé también, cuando sea la mordedura, no sé en cuánto tiempo empiece esta... No me acuerdo cómo se llama la, la parte donde te empieza a morir la piel ah dice dice también eh, Calavera, bueno no no voy a decir su nombre no voy a empezar otra vez pero no se pongan esos nombres o sea Fundillo Curtido no voy a estar leyendo tus comentarios si tienes ese nombre porque aquí la gente se vuelve loca cuando les enseño eh, eh, no, cuando les, cuando digo eh, Fundillo Fundillo dice que que también se le llama así porque cuando se aparea, mata a su, a su pareja, al, al viudo negro, ¿no? Digámoslo así, lo mata. <coughs> ayer en la tarde, Oxlac, dice Elizabeth Martínez, fue ayer en la tarde, esa herida se ve muy mal, me dio mucho miedo, necrosis, dice Claudia Saray, exactamente, necrosis. Esa herida se ve muy, muy mal, y si fue ayer en la tarde, pues por eso me preocupo. Eh, ahorita ya le llamamos, yo creo que eh, yo lo tengo como Dere, déjeme ver si es él, aquí está Dere, a ver, hola, buenas noches hola ¿eres Carlos? sí, ¿cómo estás? ¿Carlos Armijo? sí, ¿cómo sí, estás bien. mi hermano? qué es? alivio escucharte, ¿cómo estás? bien, ya acabo de el bien a ver, a ver, Car Carlos Armijo platícanos ¿Dónde estabas? ¿De dónde eres? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, bueno soy de Chile. ¿Eres de, de Santiago, Chile? Santiago Y acá... Ok. Ahí era el virilito en todas las casas. Ok. Estaba... Me levanté a tomar desayuno y sentí una vibración un, en el pie. Sí. Y me, me, y me fui a ver qué lo que era y tenía una polla chiquitita. Y de repente con él, a los tres días ya tenía inflamado el pie. Después al, fui al, al médico, me dieron unos antibióticos que no hicieron efecto. Y después eh, tuve que volver al médico. Y también me dieron otros antibióticos que no hicieron efecto. Al último fui a, a una urgencia y ahí me dieron unos antibióticos que sí me hicieron efecto, pero eran... Súper fuerte que me tomo uno y me baja el sueño al tiro, y, y después lo tuve ya despierto con dolor de estómago. Tonando, sí. Ok, eh, eh, te dijeron que era una picadura o una mordedura de araña violinista. Sí, tú pudiste ver a la araña cuando te dio la picazón. Eh, estaba, la, estaba el pantalón entre medio, estaba, estaba entre tu pantalón. Si ¿Sí la encontraste. Sí, está, está. Cuando, cuando la araña o cualquier cosa que los muerda, los pique, tienen que agarrar el, uh, al animal y llevarlo. y llevarlo. Eso es lo que se sí, debe hacer. Sí. ¿Tú llevaste la araña? Sí, porque así se les facilita a los doctores saben que hay. Pero me dijeron que. que había un, un tiempo de. Como sé yo, ahora creo que me dijeron que en las que sí se puede poner el antídoto, después ya no se puede. Ok, entonces en cierto punto el antídoto funciona y después ya no se puede. ¿Tú pudiste, tú, tú lograste que el antídoto te, te hiciera? No, no, no lo logré. No lo lograste, De, entonces ¿qué después pasó? No, después yo lo, no, porque al principio no tenía nada. Y, y después se me empezó a inflar y adentro yo tenía algo en la caña guardando un saquito ahí para, para llevar, eh, por si acaso se me empezaba a poner negro el pie y todo eso. ¿Te empezó la necrosis? Yo ahí en esa fotografía veo que tienes partes negras. ¿Empezó una necrosis? Eh, no, por suerte no, porque okay. eso que se ve negro es sangre que se coaguló. Ok. okay ¿Tienes más fotos que te, te hayas tomado? video cuando me estaban así como apretando. Si quieres, mandárnoslo por WhatsApp para que la gente vea. Y, claro. y, mi, y mi hermano, esto es preocupante aún más porque si hay una araña violinista, deben de haber más en tu casa y se debe de hacer eh, por parte de las autoridades una fumigación en la zona. ¿Qué? Yo estaba, en mi casa, andaba en el campo. Andabas en el campo. Sí, pero acá en Santiago hay arañas violinistas en todas las casas. Todos tienen. ¿O sea que es común que los piquen las arañas violinistas allá donde vives? Eh, no, no. como que no? Por ser mis vecinos, todos no, Casi nunca los pican, pero yo tuve la mala suerte. Tú tuviste mala suerte. Eh, vamos a ver, eh, vamos a poner la, la foto de... De la araña venenista. Ok. Eh, cuéntanos no, entonces cuántos cuántos días duraste con esto, porque entonces esta fotografía es de que ya estás sanando. No, esa, esa foto es cuando fui a, a controlarme, pero sí ya estaba sanando. Pero a mí me picó el día 11 de septiembre. Te, te picó el 11 de septiembre, estamos a 28. Sí. Ok, por qué no...? Bueno, estuviste estuviste muy mal estos días, obviamente. Sí, tuve la pierna inflamada entera, completa. ¿Te dijeron que podrías haber muerto? ¿Sí, ¿Corriste el sí. riesgo? Sí, sí porque si, si el veneno, la infección, pues de por el cuerpo, ahí lo podría haber en, en el veneno entero. Ok, entonces pudiste... ¿Va a haber muerto? Sí. ¿Todavía sí. todavía tienes este este problema? ¿Todavía ¿O eh, no ha sanado? No, ¿o sí? Sí. no, ahora no, estoy con... Ya me bajó, con los últimos antibióticos que me dieron, me bajó la infección, harto. Ya tengo el pie normal. Pero tengo que estarme haciendo curación ahí, donde, en el área donde me picó la araña. Ok. Ok, nunca... Ay, Nunca ¿Manda tu el video o manda la foto. Manda el video y manda las fotos. Eh, ¿Alguna no, no, no, no. vez le había sucedido esto a algún familiar tuyo? Ah, ah, ¿Le había pasado algo así a, tu, a tus familiares? No. Nunca nada. nada. Pero afortunadamente, donde fuiste, tenían antídoto contra este sí, no, veneno, no. ¿o no? Pues, sí, se sí, lo tienen, pero ya no me lo, no, lo podían poner ahí. No ya no te funcionó el antídoto. Ok, entonces, ¿qué fue lo que te pusieron? Eh, antibióticos no. Antibióticos, antibióticos fuertes. Sí, me pusieron... Eh, al principio los que me dieron no me, no me sirvieron, y después me dieron a, to a tomar otros más fuertes, y después tuve que volver de nuevo, y ahí me pusieron antibióticos a la vena. Oye, eh, ¿qué te dijeron con respecto a a los eh, a las repercus repercusiones que puede haber o que puede haber después de esta mordedura me dijeron que iba a llegar ahí como un hoyito de, de primera y después con otras cosas regenerativas se empieza a, a normalizar y, oh. eh, me pusieron un parche que tiene plata contiene plata porque dicen que eso ayuda a combatir el veneno y la infección un parche con plata Sí. Oye, ¿y no te va a afectar algún órgano? ¿Este veneno no, no se irrigó más sí. por tu cuerpo? No no, no, no se expandió, por el cuerpo estuvo localizado ahí. Pero dicen que afecta a, a los riñones. Que afectan los riñones. Sí. Ok. ¿Supiste si la araña era estaba todavía en desarrollo o ya era una adulta? No, ya era grande. Ya era. Ya, ya. Ok, mándanos los videos y las fotografías Ahí mandé una foto Sí, a ver, vamos a ver las fotografías Pues mira, yo me preocupé muchísimo Ahora que vi esa fotografía ¿La subiste el día de ayer? Es decir, ¿ya te sentías mejor cuando la subiste? Sí, sí, ahora, ahora ya tengo el, el pie normal Antes lo tenía todo inflado entero Y después el... Se bajó la inflamación hasta los dedos de los pies. Tenía el tobillo todo inflamado hacia abajo. Ok, mira, aquí estamos viendo la primera fotografía. ¿Eso fue como que se te hizo al principio? No, eso fue como el tercer día. ¿Hasta el tercer día se te hizo así? Sí. Sí, cuando ya se ve que la carne se abrió es de ir al médico. ¿Te, sí. da, te daba Parece mucha comezón? se ¿Tuviste calentura? En el pie sí, en el pie, pero la... en el cuerpo general ¿sí? no. Ok, vamos a ver si tenemos la otra fotografía. Ok, ahí estamos viendo. ¿Este este fue el cuarto día? El otro sí. Y la ¿No? otra que sigue es como, como, como el día 15, eh, 13 trece por ahí. Uf, no, aquí ya se ve horrible, se ve que, que va a reventar esto. Sí, se, se me reventó eso después. Se te reventó. Se reventó, reventó sola. Se reventó eso. ¿Qué te dijo tu, tus familiares? ¿Qué dijeron? ¿No, ¿No advirtieron que pudo haber sido un, una mordedura de araña violinista desde un principio? Eh, estaba afectado. Todo mi familia al principio porque... Tenía el, el pie súper inflamado, se le veía entre rojo y café en la piel, así como un color bien feo y pensaban que hasta me podían cortar el pie. Que te podían cortar, es que si te llega la necrosis, claro que te podían cortar el pie. Aquí estamos viendo el video, vamos a, a reproducirlo, si ¿sí se está viendo, sí. Vamos a reproducirlo. Y esto es cuando te están curando, ¿no? Sí. Uy, no, uy, mira qué herida tienes ahí. es la infección. ¿Te espantaste, mi hermano? Ay. ¿O estuviste tranquilo? No, tranquilo, güey. igual. Pensando... No pensaste. Sí, cuando se me reventó. Se me Voy a, a morir. Abajo. Este, Algo. No, no, no lo pensé, eso. Pensaba que me iba a costar recuperarme y que los antiguos no hacían efecto y que pensé que sí me iba a tener hospitalizado, eso es lo que pensé. Ok, pero nunca pensaste en que pudieras morir. Eso fue bueno porque si tu mente no lo piensa, pues tienes tus defensas más estables. Sí. Ok, entonces cuando te sucedió esto, pues no estuviste publicando nada. No. No me Ahora que ya estoy mejor, le eh, no, no, me mandé una foto a mi amigo ahí por Messenger. O sea, fue cuando publicaste esto en el grupo. Sí. Ok, mi hermano, pues. Es que bueno que estés bien. La verdad, sí me preocupaste y preocupaste a muchas personas en el grupo. Ver una herida así, mm -hmm. eh, sabemos que no, no es algo. Tan este, bueno, que no, que es completamente eh, delicado. Sí, ahora tengo que ir al a control mañana. Ahí me voy a ver cómo tengo el horario, porque ahora tengo, la tengo a la vaina con un parche. Ok, entonces mañana vas a control. Esto te, se debe de estar cuidando muy bien, porque ¿qué pasa? Se puede infectar aún más. Sí. A mí se me estaba inflamando todo el pie entero. Me dolía alto si yo me paraba y cuando me bajaba la sangre al pie, sentía como que se me iba a rajar la piel. Sí. Sí, como toda la presión, ¿no? En ese lugar. Sí. Hasta que en, en un momento me paré y explotó. ¿Explotó esa bola que estamos viendo ahí? Explotó. Sí. Eh, ¿Qué te dijeron? ¿Cuánto tiempo, ¿En cuánto tiempo vas a sanar? Eh, ahora es que eso tienen que irlo viendo, cómo va evolucionando la herida, cómo se va mejorando. Y hasta que la vean bien y me van a decir ya está de antes. No han dado ninguna fecha todavía de, de cuándo va a estar bien. Bueno, entonces eh, todavía está en riesgo. De, debes de cuidarte mucho y esperemos que, que te encuentres bien, que no, que no te este infecte, que, que esto vaya sanando, que te estén haciendo bien lo, lo que te están dando de medicina. Y dime, ¿qué estabas haciendo en el campo? Eh, yo siempre voy al campo, al cerro y, y un día fui y no andabas, una lavada. ¿Andabas caminando en el cerro tú solo? No, está, sí, a veces me voy solo, pero ahora andaba con unos amigos, estaba en la cabaña de un amigo y ahí desperté nos pusimos a tomar el desayuno y empecé, me pusieron la migazón. Ah, o sea que esa, esa noche te dormiste en el piso. No, estaba en la cama. ¿Había, ¿En la cabaña tenía camas? Sí. No, ya me dio, ya me dio cosa porque este sí, luego en los hoteles a donde vayas, dependiendo la zona, puede mm. haber arañas. Sí, acá hay altas de esas. No, no, hombre, qué miedo a mí. Me da fobia el pensar en estas dos arañas, la viuda negra y la violinista. Acá hay una, que, hay una que le dicen que es la falsa viuda negra. Ok, la falsa viuda negra. Sí, la viuda negra sí. tiene una mancha color roja en forma de reloj de arena. Y la, sí. y la falsa eh, viuda negra, Sí, también tiene coloración roja, pero no tiene la figura de reloj de arena. Sí, así mismo. Bueno, eh, Carlos Armijo, estoy contento de que estés por el momento bien, porque sí era de preocupación ver esa fotografía que subiste. Y pues, por favor, te pido que nos mantengas al tanto, ¿no? Si mejoras, si empeoras, eh, si mejoras para estar más tranquilos, si empeoras para hacer oración o algo... Pero, pero no queremos dejarte solo. Bueno. Gracias, muchas gracias a todos los del programa, a la legión. Muchas gracias, eh, que estés bien, hermano. Si estás aquí en la transmisión, pues aquí estaremos platicándonos mientras. Bueno, y le quiero mandar saludos a toda la legión ahí, empezando por la, por la Maru, al Angel Max, a... Al, a José, a Emea, a, a Elena, a Andrea, bueno, a todos, porque es que como ahora está, está durmiendo, okay. no recuerdo de muchos, pero saludos a todos igual. ¿vale? Muy bien, Carlos, que te recuperes, te mandamos un abrazote, mi hermano. Muchas gracias, saludos a todos. Dayana Argüello dice, yo tengo una Loxo viviendo en mi casa, es muy hermosa, pero la dejé donde está, ya que no es un, ya no, ya que no es un lugar al que tenga acceso, así que ella está tranquila viviendo ahí. Qué miedo, Dayana Arbuello. Una Loxo es, este, es una araña violinista. <coughs> y, no, no, no, no. Yo respeto también mucho a los animalitos, pero... A las arañas, la verdad que, que no, no, no. Las arañas sí les tengo miedo. A las tarántulas, no. Las tarántulas no me dan miedo. Las arañas, las arañas chicas son las que sí me dan miedo. <coughs> Dice Andrés que es de mala suerte matar arañas. Yo, por ejemplo, sí tengo una arañita también aquí en una esquina de, de, de mi cuarto. Es una arañita que brinca. Es chiquita, peludita y brinca. Y hace su nido en la esquina de mi cuarto y desde que veo que atrapa moscas eh, la dejo ahí y entonces la cuido ahí es su, su lugar, es su espacio si sí convivo con una arañita pero es bonita está peludita, tiene ojos grandotes, chiquita y salta como ranita está bonita pero las otras arañas no, no para nada no y no, jamás no Vamos a recibir llamadas telefónicas, estamos en, en, en, en Cuetros, los relatos oscuros. Bienvenido, buenas bien, noches, bien, amigo. Buenas noches. Un saludote hasta Veracruz. Aquí andamos. Ah, pero qué feo que lo picó la araña, ¿no? Hoy sí, a ti te ha pasado algo así, te ha picado una víbora, una araña, un alacrán. Me picó un alacrán y te lo voy a contar rápido, mira. A ver, háblanos estaba... nada más más fuerte y sí, quiero que cuentes esa historia de que te picó un alacrán, porque esta noche al parecer es de este tepocatas negras y chimicuiles picadores de veneno y esas historias oscuras. Muy bien, cuéntanos, mi hermano. Pues hace como cinco meses este venía saliendo de que me había contagiado de de covid Ajá. y tan a la mano ya o sea ya estaba bien pero eran como las dos de la mañana y de repente sentí sentí como si me hubieran clavado una aguja en el abdomen ok pero durísimo hasta o duro ah. y yo digo ¡Ah, ¿so qué qué fue este sacudí las cobijas y pues, no no no vi nada y luego volví a sentir digo sí qué será y pensé que era una araña, una viuda negra o una violinista, ¿no? Por el, el, el sí. piquete tan fuerte que te dio. Sí, no, y es que se siente, se siente la verdad horrible. Entonces saqué bien las cobillas y era un alacrán. Uy. Era tronco de esos alacranes que parecen, que son color negro mate. Ok, era negro, un alacrán era... negro. Pues, pues yo creo, pues, este, la verdad, pues, estaba bien cargado de... de... De veneno, creo, porque sí, se me tumió la lengua. ¿En serio? Entonces, sí, se me tumió la lengua. Entonces sí? De volada me levanté este y me comí unos tres dientes de ajo y agua, y, y agua toda la noche. O sea, Toda era, la noche me la pasé. ¿Era de noche cuando sentiste el piquete? Sí, eran las dos de la mañana. O sea que se te metió en, entre tus ropas y estabas dormido y te despertó el piquete. Sí, la verdad, sí, la verdad, pero... Pica durísimo, la verdad, se siente muy feo, la verdad, pero bastante mal. Cuando te levantaste y te observaste, ¿no salió corriendo el alacrán? ¿No lo viste? No lo vi, me volví a tapar y volví a sentir y ya, entonces sí, tenía que haberme levantado, ¿no? Pero entonces sí vi y sí, era un alacrán, un alacrán este, de acá de la zona. Pero rápido empecé a sentir así, como uh -huh. que la lengua se me empezó a entumir y los dedos de los pies... Y, y, lo, y lo que hice fue que fui a la cocina y agarré y me comí tres dientes de ajo de jalón con bastante agua. Sí. Y, y así me la pasé toda la noche y, y se me quitó. Pero ¿Qué? yo digo que si hubiera sido un, un niño chico, tal vez a lo mejor sí. Sí te sí podía hubiera... pasar algo. Si sí, un bebé, claro que un piquete de esos sí le afectaría muchísimo. Eh, ¿Por qué te comiste los dientes de ajo? ¿Dónde aprendiste que con los dientes de ajo puedes eh, neutralizar el veneno? lo que pasa es que el ajo hace que la sangre no se coagule y entonces empieza a según a correr más la sangre y a purificarse supuestamente no y aparte de que es para los hongos, para los virus y las bacterias. Mira Gancito, si no es Gancito que nos está viendo en tiktok dice torniquete ajos y mucha agua y listo, o sea fue lo que hiciste. Sí. Sí, la verdad me funcionó. Es más, ¿sabes qué? En la en donde me picó, que me había dejado como una roncha que no se me quitaba, me, me rascaba y me seguía así picando, agarré y partí un ajo y me lo apliqué y con eso, como que quemó la, la ponzoña que había dejado ahí y se me secó y ya. Okay. Y no fui al hospital ni nada. Ok, eh, entonces sí sabías esto de los ajos y de tomar mucha agua y lo aplicaste. La verdad no sabía muy bien, pero sí, como había leído del ajo, que es bueno, no sé si han escuchado también de esa cura, la cura tibetana del ajo, ¿no? que es fermentar ajo, oh. que supuestamente te cura todas las enfermedades. no. Es sí. un remedio, es, está bueno ese remedio, pero es, es, es un procedimiento largo. La verdad está bastante largo. Fíjate que uno de los críptidos mexicanos de los que he estado investigando, eh, lo, lo bauticé como el Durango Scorpius, es eh, este alacrán gigante, es de una historia en Durango, en una, en una prisión. Entonces, también eh, cuando fui a Durango, y eh, obviamente conocí el tipo de alacranes que hay y de todo, y de checar el alacrán que está en como un museo en la mina de Durango, pudimos eh, recrear a este alacrán gigante de la leyenda, y lo, lo bautizamos como el Durango Scorpius ese, ese criptido no no está escrito en ninguna en ninguna en ningún libro ni en ningún lado entonces es parte de los animales criptozoológicos mexicanos que, que he documentado y bueno pero dicen que entre más grande el alacrán es eh, más eh, es menos dañino su veneno pues según es porque los chiquillos no controlan su veneno, ¿no? Y te inyectan más de lo que deberían, es lo que he escuchado. Es como los coralillos, ¿no? Que con ellos hay que tener la verdad mucho cuidado. Pero pues ya, si algo así te pasa, pues más bien de este de este mundo. Sí. Pues yo llama, llamaba a Osla para contarte una historia, pero pues vi a lo de la Alacrán. Cuéntame la historia, todavía tenemos tiempo, tiene cinco minutos todavía. Ok, mira, te voy a contar una historia que me contó un cliente que sí. trabaja en la, en, las, en un restaurante de las casetas de la autopista. Ok. El de donde yo estoy, a 128 kilómetros está la aviación para un pueblo para ir a Cayucan. Sí. Pues bien, esa ruta, este, cuando pasó lo de la guerra del 2008, por lo de los Z y todo este rollo, mataron, a, o sea, desvivieron a muchísima gente. sí. Por esa zona, muchísima gente se, se, pues se fue. Eh, dice que <ríe> le contó un cliente, porque estaba sirviéndole comida a unos clientes en el restaurante, y los vio muy asustados, como que muy pálidos así. Le entraron y le pidieron un vaso de agua con azúcar para el susto. Se sentaron y le pidieron comida, pero le dijo, oye, ¿les pasó algo? Se accidentaron. Y lo que ellos le contestaron es que en esa ruta que da la desviación a 128 kilómetros de donde están las casetas eran como eso de las 6 de la tarde y se le descompuso la camioneta, creo que lo que era la transmisión no quería o no quería funcionar okay. el caso es que caso eran, eran dos el piloto y el copiloto no entonces el, uno de ellos se bajó abajo para arreglarlo, no sé si echarle aceite a la transmisión o algo así ¿Sí? pero dice que en lo que él estaba arreglando escuchó que la persona de, que estaba sentada en el volante estaba hablando con alguien y que estaban discutiendo él llegó a escuchar que, que alguien le estaba diciendo no quiero verlos aquí ahorita que regresen si yo, si yo los veo que están aquí ahorita que regresen en un, en un rato la van a pasar mal y van a tener problemas no van a salir de aquí se los estoy advirtiendo no van a salir de aquí Así que, por el bien de ustedes, en cuanto yo regrese, no los quiero ver aquí. Ok. <ríe> dice que, que él miró por debajo de las llantas del carro, porque estaba abajo del, de la camioneta, pero dice que no vio nada. Y en eso se subió y le dijo a su compañero, oye, ¿qué pasó? Dice, no sabes lo que pasó. Vino a amenazarme un señor aquí al, al este, a, a la puerta de la camioneta. Sí. Y me dijo que no nos no quería ver aquí, que si regresaba y estuviéramos acá, íbamos a tener problemas. Pero cuando ya se iba, no tenía pies, no tenía pies el señor, perdón, no tenía piernas. Sí. Nada más venía, venía flotando, flotando de lo que es la cintura para arriba, ajá, de la cintura para arriba. Y se fue, se fue a, a, a meterse en, a, al monte y ya no salió. Dice que como pudieron agarrar un encendieron la camioneta, hicieron como pudieron y salieron de ahí. Oye, ¿y eso fue en la noche? ¿Eh? ¿Fue en la noche? Eran las seis de la tarde, no era tan noche, todavía estaba la luz del día. Entonces ellos se paran ahí porque fallaba la transmisión y de pronto salió de ese lugar, de entre los matorrales, este ser, este espíritu. Sí, exactamente. Oye, que... Sí, sí. Exactamente. exactamente. Sería, este, uh, sería bueno saber el kilómetro o el lugar. Para ir eh, a, al sitio sí, a claro. ver ¿no? Sí, sí, de hecho, sí. Este Es el kilómetro 128. Okay. Me contó, bueno, este chavo todavía trabajaba en lo que es el restaurante de la, de la autopista. De hecho, me contó dos me contó historias, esta y otra, ese mismo día. Otra tiene que ver con. Con algo raro, porque de hecho en, ese, en las autopistas siempre hay accidentes, ¿no? Entonces por esa, por esa autopista se acostumbra mucho que se descarrilan los trailers, supuestamente, se descarrilan. Ok, Y ya luego pasa que hay rapiña, hay mucha rapiña. Sí, sí. <ríe> que según se descarrila un trailer de cerveza y ya la gente va y se trae sus cartoncitos ¿no? Sí. O, o que se descarrila un, un trailer de coca. Bueno... <ríe> También hay muchos accidentes de gente que luego este, pues, desgraciadamente se accidenta. Pues dice que le han contado varios clientes que cuando se han accidentado por esa ruta, ¿Sí? de repente sale de un lugar, de un camino, digamos desconocido, un motociclista. Se les acerca y le dice, ¿qué pasó? ¿En qué les puedo ayudar? Y ya no, pues es que nos accidentamos y, este, y pues no tenemos con qué comunicarnos. Estamos muy alejados de la caseta y ni, y ni hay teléfono de emergencia. Dice, no se preocupen, súbanse, los llevo Dice que los mete por un camino Que por alguna extraña razón En cinco minutos llegan a la, a la caseta Ok O sea y que imagínate, El motociclista este que apareció Los llevó como si fuera en un portal Dimensional a, directo a la caseta Exactamente Y lo que me comentaba este amigo Que es ese fenómeno ya ha pasado Bastantes veces, como unas cinco o seis veces De gente que se accidenta Sale un motociclista los mete en un camino que ellos no conocen, un, un retorno. Sí. Y ellos, por ejemplo, de la caseta a, hasta el kilómetro 128 te haces como una hora. Ok. Y entonces, y está lejos. Entonces, este, él, él dice que, que los mete esa persona por pues, un, un retorno secreto que solo él conoce. El caso es que en cinco minutos ya están ahí en, en las casetas. O sea, ¿y este motociclista será como un espíritu que murió en la carretera? <risa> Posiblemente, o... Oh, ¿Quién sabe? No se sabe, pero eh, cuando le quieren dar las gracias, ya no lo encuentran. Okay. Que lo buscan para darle las gracias por el favor que le hizo y pues a veces darle una algo este, a cambio, no, pero sí. pues ya no está. Oye, ¿este motociclista es como ya una historia, ya volviéndose una leyenda o solamente le pasó a ellos? ¿O sí ya se conoce como el fantasma del motociclista o algo así? Lo que pasa que, que en esos restaurantes son como digamos como el OPSO, que ya ves que rolan mucho de personal, entonces a las personas le pasan ciertas, ciertas cosas y yo creo que con eso se van quedando y, y no, ¿cómo decirlo? No, no se va transmitiendo así como que, oye, estoy así, cambia mucho de personal. Pero este, sí, de hecho, es que no, no, no sé qué pasa con las autopistas, porque estamos cerca de la autopista, pero en las autopistas pasan muchas cosas así raras. Igual, como ves, mucha gente de otros países que pasa, este, tal vez, la verdad, este, ves muchas cosas extrañas en la autopista. Pero okay. sí, eso del, del motociclista, sí me lo había contado otra persona, pero no recuerdo bien cómo me lo contó. ¿En qué carretera ¿En qué es? Parte? Esa es la carretera que va este a Cayucan. Ok, ¿de, de qué parte a qué parte? No recuerdo bien, pero creo que es en, adelante del tramo del, del retorno del, este, de la desviación a Isla, algo así, kilómetro 128 para adelante. O sea, es que no es específicamente ahí, sino que pues es en esa carretera donde ha pasado y. Ok, y la, ahí ca este. la carretera a Cayucan. Exactamente. Ok. No, aquí sí, Carlos sí. Armijo, <risa> Carlos Armijo, hospitalizado, dice que qué tipo de motocicleta era. Eh, sí, podríamos a lo mejor pensar en pues alguna mira, época si supieran la motocicleta. Claro, de hecho yo este también luego arreglo motocicletas. Pues esta motocicleta que él me descri me describe dice que a veces es como una Goldwing 1200, que son de esas tipo motos americanas grandotas, motores grandes o a veces sí. son este de esa, por ejemplo, la Honda CB600 o motos deportivas. Más o menos hace motos así, cilindradas grandes, no, no itálicas. Sí, claro. Este, sí, 600, 1200, BMW 1200, o sea, son motos grandes. Y pues sí, la verdad, por pues, esta carretera pasan luego muchos grupos de personas, por ejemplo, que vienen del norte, de allá de Monterrey, sí. y luego van para el sur, y, pero se vienen en grupo, ¿no? Y sí, traen motos grandes, ya me ha tocado. De hecho, hace no mucho estaba platicando con un este, alemán que, que se vino en una moto cilindrada, creo que creo que 125 desde acá, desde, desde Estados Unidos, según, sí. no me acuerdo si, si, si trajo su moto en barco, se bajó por ahí y nos estaba contando él que iba a ir hasta, hasta Argentina y iba a regresar. Ah, en su moto. Sí, exactamente. Su motivo a detener ese muchacho para irse tan lejos. Pues él dijo que estaba escapado. fíjate, lo los... Ah, Esta es una buena anécdota. Si sí, me das tiempo todavía de contar Pues ya que... <risa> este... No es cierto. <risa> Mira, cuéntala, cuéntala, mi hermano. Nos contó que dice que él venía este, huyendo de allá de, de Europa porque les le estaban obligando a ponerse la vacuna. Ajá. Y él dijo que esa vacuna era algo, bueno, no, no se puede decir mucho, no quiero que te vayan a censurar. Pero Dime, él él dilo, dilo, algo... no pasa nada. Dijo, dijo que era algo experimental, que Ajá. por allá eso estaba haciendo mucho daño, entonces que él no quería que, que el gobierno de, de su país lo estuviera obligando a algo que él no quería, sí. y, que por, y eso nos lo dijo apenas si estaba empezando esto de la vacunación, dijo que él no quería porque luego más adelante le iban a pedir allá pasaporte para viajar allá dentro de la Unión Europea. Sí. Y le iban a, a, a pedir este, su certificado de, de vacunación tanto para trabajar como para entrar a restaurantes. Okay, sí, sí. Entonces él dijo, él dijo, ustedes no saben, pero acá en Latinoamérica están benditos, tienen muchos recursos y se tienen muchas cosas muy baratas que allá en, en Europa no hay, a pesar de que hay mucho dinero. Sí. Y acá también tiene la opción, porque dice acá en México también el, el gobierno de aquí no los está obligando, pero en, en, en aquellos países ya es una obligación que, te, que lo tienes que hacer. Entonces dijo, quiero librarme de eso y quiero, pues, ahorita que tengo tiempo, conocer eh, toda América, que es mi sueño, pero toda Latinoamérica. No, no quería saber nada ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni nada de eso. Y sí, este, se, se vino en una moto muy sencilla, se la compusimos. Y se fue, ya de ahí no lo. Pues se me olvidó pedirle su. No sé si fue o algo así. Sí. Pero, pero igual me dio pena preguntarle porque digo, ¿qué tal si me tomo una foto con él y dice a lo mejor, tal vez no, a lo mejor andaba haciendo algo malo y por eso huyó de allá? No, no lo sabe Sí. Bueno, muy bien, sí. mi hermanazo. Te agradezco estas historias oscuras, relatos oscuros en Oxlack, 12.16 de la noche. Bueno, te agradezco okay. mucho que haya estado acá que nos hayas platicado sobre esto y tu experiencia con el alacrán que te picó la panza. Ok, bueno, hasta luego. Que estés muy bien, mi hermano, por favor, vuélvenos a llamar cuando tú quieras. Claro, cuando tenga tiempo. Hasta luego. Saludos, que estés bien. Gracias a Liliana Hernández, que nos manda el primer super chat de la noche. Saludos a los de Facebook, saludos Oxlack. Liliana Hernández, ¿dónde estabas, Liliana? Hacía falta tu presencia aquí, no te he visto como en un mes. ¿Dónde has estado, Liliana Hernández? Cuéntame, ¿por qué no habías venido a la noche oscurona? Aquí a todos les gusta la noche oscurona, en relatos oscuros. Vamos a poner el número en pantalla para que nos llamen por teléfono y nos cuenten sus historias. Hoy estamos hablando de cuando te pican, eh, que te, te hacen panza, que te pican con la cola... Te, te muerden, eh, te tiran ponzoña, te echan, te echan veneno, de, que sacan veneno. De todo esto estamos platicando, de las criaturas ponzoñosas, de las, pueden ser también serpientes, arañas, alacranes, mil pies, cien pies. De todas estas alimañas oscuras estamos hablando esta noche, pero también me pueden contar cualquier otra historia. El día de hoy... Eh, estamos eh, Estábamos preocupados por Carlos Armijo, aún lo estamos, pero bueno, iniciamos con esa historia oscura. Lucy, un abrazo a Gerardo Contreras también. Saludos, bueno verte de nuevo por acá. Gracias, O'Neill. ¿Cómo estás, O'Neill? Te mando un abrazote, mi hermano. Qué bueno verte también por acá. Gracias, Natalia Olmos. Gracias, Natalia, mucho éxito. Gracias, gente de TikTok. Son bien buena onda en TikTok. Liliana Hernández Martínez, Matías Contreras, Oxlack siempre está acá en Facebook, Liliana. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. <risa> ya me di cuenta que Liliana está en Facebook, pero no, donde no entraba era en YouTube. Ya, ya me di cuenta. ¿Por qué no estás en YouTube, Liliana? ¿Por qué no te vas a YouTube? ¿Qué, qué te pasa? ¿Por qué no quieres convivir con la gente de YouTube? Sin pies, con pies, dice Lisset eh, Martínez. Eh, Alguien estaba diciendo sobre... Las, los matacaballos y alguien más le respondió que en México había matavenados cuéntenme qué es ese, ese animal qué es esa criatura, ese insecto araña qué es ese matacaballos en, en Costa Rica y ese matavenados en México no sabía esas dos historias por favor, si me pueden llamar y contarme esas historias sería bueno porque desconozco que haya un animal que mate caballos o un animal que mate venados Dice, los matacaballos les dicen cuatreros, dice Matías Contreras. Eh, Marshow, dice, una de esas tiene lombrices, Matías, también, saludos, también hay una mataviejitas. En Rusia hay un mata ucraniano, dice caballo, ¿por qué se ponen esos nombres? Víctor Cárdenas, saludos desde Guadalajara, yo nada más conozco ese matagusano dice Rey Keiki, el matagusano es un mosquito grande, ¿no? Potente, dice Akemi Omura. Carlos Uve dice mataburros, Matamoscas, dice Gerardo Contreras, Yuraya Hernández, y de la gota en el dedo gordo del pie se vale. Sí, va y te deja chat, eh, Pues claro, que, que venga más seguido, por favor. Dice el fundi, ah, ya se cambió el nombre, qué bueno, qué bueno fundillo que ya te cambiaste el nombre a el fundi, es mucho mejor. Ya no siento que esté aquí diciendo malas palabras. Dice, aquí en Costa Rica hay una culebra que se llama Matagüeyes es un terciopelo es una terciopelo oh, matagüeyes pues qué bueno que no está en méxico qué bueno que esa culebra es de costa rica si no imagínense en méxico la matagüeyes no no, hombre, ese sí sería de tener mucho miedo eh, natalia un abrazote gracias natalia olmos la eh, tía de oh, oh, no, acá en los cabos hay matavenados, son muy venenosos Andy, ¿qué son los matavenados? es un alacrán, es una araña es una serpiente, ¿qué es? a los que apuñalan las arañas a los que apuñalan las arañas ¿cómo que a las que apuñalan las arañas? aquí solo existe la mazacuata dice por acá nuestro buen amigo que ya se fue Daft Punk María Chamuquín, usted, bueno Vamos, tenemos eh, mensajes en el WhatsApp, vamos a revisarlos en lo que entra una nueva llamada. Recuerden que me pueden contar sus historias oscuras, ¿ok? De cualquier tema. Estábamos hablando sobre estos animales ponzoñosos, eh, pero me pueden platicar lo que ustedes quieran. También apuñalan changos, dice Elena, y gratis, dice Elena, que apuñalan changos gratis. Caja que está de buen humor, dice de Pérez. Sí, hoy no hoy no me peleé con mi novia. Tan así es broma, es broma, es broma. Tranquila, tranquila, es broma, es broma. Don no, Ramán, yo también apuñalo... Eh, bueno, ya, vamos a ver lo que está en el WhatsApp. Vamos a poner acá. Ahí tenemos ya la imagen. Aquí está la imagen. Es una araña, la matevenados. Me dicen por ahí en el chat. Aquí está. Dice... Uh, ok, mensajes temporales. Hola Oxlack, me llamo Francisco Nava, sigo tu canal y tus videos, Me parece muy interesante, te felicito por tu contenido. Quiero comentarte que trabajo para Seguros Monterrey New York Life. Me dedico a ayudar a las personas a planificar su futuro financiero. Me encantaría poder tener una videollamada por Zoom contigo. No me llevaría más de 30 minutos para dar mi comercialote en vivo y en directo para todos tus seguidores. Seguramente podría ayudarte a generar un plan de acuerdo a tu medida. Si estás de acuerdo, avísame y nos ponemos de acuerdo. Es totalmente gratuita la asesoría. ¿Qué ofertón? ¿Qué ofertón? El señor, ¿cómo se llama? Francisco Ná, ¿no? ¿qué ofertón? Eh, no esperaba que, que me llegaran invitaciones tan, tan buenas. ¡Wow! ¿Qué ofertón? 30 minutos para un que, que nos dé un comercialote de seguros Monterrey no me lo hubiera imaginado, deja contestarle, deja de pongo sí, por favor, eh, ahorita mismo le puedo llamar y podemos tener esa conversación, por favor, vamos a hacerle la llamada, a ver, vamos a hacer la llamada. Sí le estoy llamando, no estoy jugando, aquí nadie juega, aquí nadie juega. Señor de Seguros Monterrey, buenas noches. Señor de Seguros Monterrey. ¿Bueno? Sí, bueno. Buenas noches, señor. Eh, estoy interesado en su plan de Seguros Monterrey. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas noches. Yo pensé que no había mensajes. No, claro, claro. Yo respondo todos los mensajes. Eh, ¿Quiere que hagamos un plan de seguros? excelente sí y sí, de hecho este, las asesorías que damos son vía zoom sí. entonces este el día de mañana pudiéramos conectarnos para hacer un, un plan que pueda pues convenirle para que logre este, planear un objetivo financiero que usted tenga este este seguros o qué abarca porque por ejemplo yo eh, soy investigador paranormal me meto a casas embrujadas y por un paro cardíaco, ¿podría este seguro, pues, eh, sí ayudarme, sí respaldarme? Este, de hecho, nosotros cubrimos eh, fallecimiento, muerte accidental y incapacidad total o permanente derivada de cualquier tipo de riesgo. Si me meto a un lugar abandonado y me pica una araña capulina, ¿eh, ¿ustedes cubren eso? Eh, no, no está cubierto. Es depende de la actividad a la que usted se dedique, es el, la prima que se puede asegurar. Sí es lo que yo le digo que esas pues, actividades que se asumen mayor riesgo no son este. No lo cubre. No. no asegurar. No, pues es que sí, yo le, le digo, yo me meto a casas embrujadas, a lugares eh, eh, que están baldíos, o a lugares antiguos, y entonces tengo peligro de que me pique una araña capulina, una coralillo, de que me caiga de, de estas instalaciones que están ya viejas, o de que, pues, me salga algo, me espante, me dé un infarto, ese tipo de cosas, pues sí me interesa, interesaría como asegurarme contra esto. Porque, pues, todos los días que yo hago investigaciones en estos lugares, pues estoy arriesgando el pellejo. Así es, de hecho, lo que nosotros medimos es el riesgo que puede tener cada uno de nuestros clientes. Entonces, eh, depende de la actividad que realice también es la, eh, la posibilidad de asegurarlos o pues, no, no por todas las actividades se pueden asegurar. Ok, bueno, por entonces... Por ejemplo, hay, hay clientes que se dedican a actividades extremas como son eh, paracaidismo, automovilismo, motociclismo, no son eh, viables para asegurarlo, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, si yo tengo trabajo de oficina que estoy aquí solamente transmitiendo todas las noches, aquí sí me podría cubrir el seguro. Eh, por supuesto que sí, ahí hay... hay mucho menos riesgo. Lo que nosotros validamos también eh, son temas de, por ejemplo, de hacemos un, un tipo de cuestionario acerca de su salud y para tener algún padecimiento, eh, por ejemplo, hipertensión, diabetes, si le ha dado algún par cardíaco y hay eh, algún tipo de mal congénito que usted haya podido adquirir o alguna herencia eh, de alguna enfermedad crónico-degenerativa. También te, todo eso se valida para ver también qué es lo que se le puede ofrecer en base a eso. Bueno, sí, yo tengo como un problema cardíaco, también este, mi pipí huele fea, sale como huele feo y sale de color feo. Y también tengo un problema en la columna, eh, que de pronto no, no puedo mover los pies. Eh, ¿esos son gastos mayores médicos o cómo se maneja eso por si eh, solamente es en, en cuando yo muero le pagan a mis familiares o también como para poder sanarme esas cosas? Depende del tipo de seguro que se le otorgue, hay seguros de gastos médicos, hay seguros contra accidentes, hay seguros de padecimiento. tenemos seguros dotales que le, estos seguros dotales, se le hace un plan de ahorro para su retiro. Es, depende del tipo de seguro que usted tenga. Ah, ok, ok, bueno. Si Hablamos de gastos médicos mayores. Hay temas que por persecución médica, pues ya no se pueden, este, ya no pueden ser asegurables. Si usted me dice, antes de contratar la póliza, que tiene un tema, por ejemplo, de... No sé, una paro cardíaco que ya le haya dado y que derivado de ese paro le haya dado alguna enfermedad ya no es eh, ya no es posible asegurarlo bueno y se eh... evalúa ese tipo de cosas por ejemplo cuando dejamos un tipo de riesgo que le llamamos preferente eh, se le manda a hacer unos estudios sí. y usted sale perfectamente bien pues entonces incluso hasta la, la prima de la póliza le sale mucho más barato. Ok, ok, ya, ya entiendo, ya entiendo muy bien. Pues eh, hablamos ahí, nos conversamos para ver si eh, un plan me conviene y me puedo asegurar contra pues fenómenos extraños, desconocidos, a los que yo me ando involucrando. Claro, pues a podremos mantener una una asesoría, le digo, las damos vía Zoom, en el momento que me me no nos llevamos más allá de 30 minutos en este tipo de asesoría. Muchas gracias, que esté muy bien, ¿cómo dice que se llama? Excelente, bueno, Francisco, para servirle. Gracias Francisco, Igualmente. saludotes, descanse. Muchas buenas noches. Gracias. Bueno, para que vean que yo contesto a todos, que no crean que me mandan ahí los, los mensajes y yo los dejo pasar, aunque no sean del tema, que no me interesen, ahí está la prueba de que pues yo adapto, adapto la situación, adapto el tema a lo que ustedes me pregunten en, en el Whatsapp, así que no pierdan la esperanza, si ya me mandaron mensaje en el Whatsapp, yo seguro contesto seguro, vamos a ver qué más tenemos Kenia, mi madrina, le mando un abrazote a Kenia, gracias por estar aquí, Kenia, te super adoro, Maru, María de Jesús, oigan, el que dijo ponte crema ven y vean el chipioso por el... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué grosería es esa, María? Ok, vamos a ver. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver quién más nos escribió. Dice aquí alguien. Dice, hola Ox, soy Astur. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Hola Ox, soy Astur. Esto es una pica caballo. Básicamente es una tarántula comúnmente llamada así en Costa Rica. Vamos a ver a la pica caballo. Tarántula o picacaballo, la especie más común en el país son del género amonopelma, tamaño puede alcanzar el tamaño de una mano con sus extremidades extendidas, distribución abarca principalmente zonas húmedas y pluviales de 500 a 2000 milicentímetros por segundo, eso es lo que dice ahí de esta tarántula picacaballo, es una tarántula, no sabía, o sea, si le pica a una persona seguro la, lo afecta bastante saludos Oclac, me encanta tu programa muchas gracias te mando un abrazote y espero estés viendo esta transmisión también no te las pierdas ahí está, un mensajito y aquí tenemos a alguien más, dice saludos desde Pachuca, Hidalgo ya se viene la caminata del terror en Huasca, Hidalgo hola mi hermano, no sé cómo sea esa caminata del terror en Huasca ¿me puedes platicar en un audio por favor y aquí lo escucho? porque como que me está interesando eh ¿Qué días son y qué es lo que se realiza ahí? Además, Huasca es un, un lugar en Hidalgo que tiene como esta neblina que lo hace ver como un pueblo fantasma, ¿no? Ahí está. Ya ven cómo yo converso con la gente. Ustedes creen que no. Aquí dice: Ese Oxlack, encontré este caso viejito. No sé si ya lo hayas visto. Te lo mando igual, te interesa para tus videos. Caso de telequinesis de 1938, Ciudad de México. Telequinesis, objeto solamente extraño, caso documentado. Aquí documento también habla de sucesos. Alcaldía Benito, Juárez un premio? obras ganadoras PDF. Uy, a ver. Oh, vamos a ver. Vamos a copiar esto. Hola, gracias a la gente que se está uniendo en TikTok también viendo esta transmisión. Estamos en vivo y en directo, 12.33 de la noche en Relatos Oscuros. Relatos oscuros. Ya puse ahí en la página eh, y también voy a, a ver este un PDF. Ya al final de la transmisión veo estos documentos de qué son, pero ya los estoy poniendo. Eh, ok, a ver, vamos a ver, dice... Uh, eh, eh, eh, eh, ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Ok? ¿Está en negro? ¿Ok? ¿Y los ataques, esfuerzos? ¿Ok? ¿Arlequín? ¿Ok? ¿Propias de Anónida? ¿Ok? ¿Chichis? Eh, por lo menos en este barrio ya no. ¿Ok? Eh, concreta colonia de Mé Nacional? De Oigo Giovanni. La entrevista, 56 colonias. Paz, Cansantlantan. escrito la LDI. Eh, me gusta el nombre. Ah, pero dos, perdóname, pero importan. Personas ambiciosas, artísticas, propiedad. El eh, ninja y las gorditas, eh, pintura de aerosol. Eh, pues no sé de qué sea. Ya leí muy rápido eh, 50 cuartillas y al parecer es como de, de arte urbano, tengo que leerlo a conciencia porque todos los escritos se leen así para que entiendas de qué tratan y si te interesa lo lees completo, si no te interesan lo, lo rechazas, entonces este que acabo de leer me pareció como que era de eh, artes, artes eh, callejeros, Oslak lee igualito que mi papá, Esa, ya, ya las personas que estamos grandes solemos leer así porque ya no tenemos tiempo, entonces, leemos de esa forma. ¿Es cierto que la rumorosa espantan? Pues se rumorea, se rumorea que espantan. A ver, vamos a ver aquí qué dice alguien. Estamos aquí viéndolos y... Compren su seguro para estar seguros. Seguros Monterrey, te asegura, muy seguro, seguro, te aseguramos. Asegura tu llamada y seguramente estaremos seguros que te atenderemos. ¡Seguros Monterrey! Ahí está el comercial que acabamos de, de pasar porque son nuestros... De hecho, no no fue... Ustedes creyeron que alguien me había escrito de Seguros Monterrey que le había hecho una broma telefónica. Y, no, gente, no. Esto ya estaba preparado. Este señor, Francisco de Seguros Monterrey, quedamos, acordamos de que en media transmisión íbamos a hacer un comercial que pareciera chistoso y que al final de cuentas lo que tenían que quedarse en la mente era Seguros Monterrey, te asegura. Y eso era todo. O sea, no piensen que, que, que era una broma telefónica. No, esto ya está planeado, gente. Esto ya está planeado. Así es el control. Ya pongan las de grupo firme, los que te llamaron clasista. <risa> ok, vamos a ver esta. Dice, hola, Oclac, me encanta tu canal. Y no me pierdo ni un like. Felicitaciones, me gustaría saber qué opinión tienes del nuevo logo. Saludos desde Argentina. ¿El nuevo logo de qué? Dice Office the Director of National Intelligence, NIMA Aviation. Ay, no, obviamente no va a tener ese OVNI. La Gerencia de Inteligencia Nacional de Estados Unidos ha cambiado su logo y ha incorporado un OVNI en su dibujo. Nadie sabe qué pretenden tras estas acciones que visibilizan y oficializan el fenómeno OVNI. Eh, uh, yo no sé si esto, esto me parece más una, un fake, porque ese OVNI ni siquiera tiene... Las características de diseño de los otros, de los otros elementos que estamos viendo ahí, que es un avión, que es un F-16 y que es una a, aero, no, un Waternave, una de esas naves que aterrizan en el agua. No es cierto, es un dron, que está es un dron. Pero ese ovni se ve completamente fuera de diseño, así que desde ya debo decir esto es falso. Quien hizo el Photoshop lo hizo muy mal. Espero me hayas escuchado. Nuestra amiga, ¿cómo te llamas, amiga? Eh, no sé, nuestra amiga. Oh, vamos a decirle. Hola, ¿cómo te llamas? No fue coqueteo, no fue coqueteo. Solamente fue para que se saque de onda, para que diga, ay, ¿por qué me escribió que cómo me llamaba? Y ya, es una provocación, no es coqueteo. Es provocar algo en las personas que escuchan, esos mensajes. Vamos a ver qué más tenemos. Dice, ok. El evento Bosque de Terror consta de ir en medio del bosque, el cual está tematizado como una casa del terror. Cabe resaltar que esto es sin nada de luz, donde irán apareciendo algunos personajes encargados de brindarte unos buenos sustos. El trayecto dura aproximadamente 20 minutos. Después de los sustos de infarto, regresarán al punto de inicio donde ya te esperan con fogata, café y bombones así como escenografía, para que te tomes fotos con algunos personajes. Esto también es patrocinado por la cabalgata del evento Bosque de Terror en Pachuca, Hidalgo. Recuerden, los días 29, 30 y 31 estaremos haciendo estas caminatas por el bosque donde nos aparecerán criaturas abominables y sentirás los peores espantos que no recibirás en ningún otro lugar. La mejor casa de espantos es mejor Siendo en el bosque después de tu eh, después de tu caminata tendrás acceso a fogata, café, bombones y sopas maruchan todo en el bosque 29, 30 y 31 de octubre. Aparta tu lugar en Huasca de Ocampo Hidalgo. Muy bien, esto tampoco fue como como algo que salió de la nada como un mensaje X, no. También son patrocinadores. Seguros Monterrey y la caminata del terror del bosque en Huáscado Campo son patrocinadores oficiales de los Relatos Oscuros. Eh, Maru, gracias por 50. 50 pesos de Maru, ¿por, Maru, ¿por qué? Por, ¿Por qué, Maru? Dice saludos, Oxlack, y a todo el chat, y a mi bebito, los quiero. Maru, ¿es porque te gusta el programa? ¿Es porque te quisiste eh, que te viéramos en pantalla? ¿Es porque eh, decidiste ya empezar a, a hacer donaciones? ¿O simplemente es porque quieres presumir a tu bebito, que no sé quién sea tu bebito? ¿Por cuál de esas cosas fue Maru? Ahora sí me sorprendiste. Es la sorpresa de esta noche, que Maru haya hecho una donación. Dice, eh, Rebeca Hernández te ha mandado Watts Castro. A ver, vamos a ver a Rebeca Hernández. vamos a ver, eh, dice ya pélame, ok, eh, me manda muchos links, me manda fotos que no sé de qué sean, dice Maleficus Maleficarum, otro patrocinador, eh, Maleficus Maleficarum, dice, estos son libros extraños de rituales prohibidos por la iglesia, a ver, vamos a ver esos libros, Maleficus maleficarums. El martillo de los brujos, el libro infame de la Inquisición, por Heinrich Kramer, Jacobus Sprenger. Cómpralo en tu librería favorita, pero en Gandhi lo encuentras más barato. Maleus Maleficarum, el martillo de los brujos. Ok, esto también es patrocinado, patrocinando el programa de relatos oscuros. Aquí tenemos otra imagen que dice... El arte de controlar los espíritus celestes, aéreos, terrestres e infernales, con el verdadero secreto de hablar con los muertos, ganar la lotería y descubrir los tesoros. Oh, dice, traducción al español, edición de 1845, Francis. Edita, editado por Francis, editada por Bay Renault, El Gran Grimorio, patrocinando relatos oscuros. Pueden encontrar El Gran Grimorio en librerías Gandhi y en todas las tiendas Coppel. ¿Ok? Estos son más comerciales. La gente no sabe más que hacer comerciales de sus vendimias. Ocupan mi espacio para vender y hacerse publicidad. A ver, dice acá, Oslan, por el lamento del ángel, porfa, porfa. Mándale un saludo a Dalia Goletti y a Leslie. Soy Janos Arabia. Janos Arabia, ¿no sabías que eso se pide con superchats? Así que no te voy a hacer caso, Jano Sarabia, porque eso se pide con Superchats. Aquí, saludos, mi buen Oxlack. Por ahí tengo un relatillo personal que pasó ya hace algún tiempo por estas fechas con fotos y videos. Saludos, XDXDXD. XD, XD, XD. Tavo Harlem nos manda una fotografía en donde aparece una calle solitaria alrededor de la una de la mañana y se ve una silueta sobre la avenida. Es una persona que está vestida de negro, como una túnica, como si fuera un monje que está esperando a que pase un carruaje, a que pase algo de su tiempo. Es un espíritu que se asoma en las noches de luna llena. Tavo Harlem, el 19 de febrero del 2017, captó esta figura aterradora cerca de de su domicilio, allá en granjas de Ecatepec, en los condominios 38 y 57, aparece este ser que pudiera ser el fantasma de un monje. Aquí, en... ¡Esto no es normal! Ay, no lo están viendo, perdón, qué güey soy. Ahí está, ahí está, ahí está. No estaban viendo el chat y yo bien emocionado hablando. Ahí está, está la, la figura fantasmal de este monje que se aparece en Colonia Granjas de Catepec, entre el condominio 28 y el 57. Por las noches, una dos de la mañana, aparece este extraño ser esperando un carruaje. Se dice que una eh, noble iba a pasar por un monje, el cual la llevaría a una zona segura, pero el monje aquella noche terminó siendo asesinado y la mujer raptada. Así que el monje todas las noches sale esa hora cuando es luna llena esperando que la carroza de aquella noble mujer pase y cumpla con su deber. Es la historia del monje de la colonia Granjas de Catepec. Gracias por mandarnos esta historia muy interesante, muy bonita. Eh, aquí nos mandan nuevamente publicidad del grupo Morollos, grupo de WhatsApp. Si tú eres fan de... Eh, las transmisiones de Oxlack, ¿te gusta lo paranormal, el misterio, los enigmas, la ufología, los críptidos y todo el mundo del misterio y de lo tenebroso? Puedes unirte a este grupo de chismosos, los morollos, solamente tienes que poner tu, tu teléfono en pantalla, leer el código e inmediatamente entrarás al grupo de los morollos. Si eres de color cartón, eres bienvenido. Si eres, ah, tenemos una llamada telefónica, por fin. Gracias al señor, que hay una llamada telefónica, porque ya me había extendido mucho en estos comerciales. Sí, ¿quién habla? Buenas noches. Buenas noches, ahora Víctor de Romita. Víctor, te escuchamos muy lejos. ¿Puedes acercarte un poquito al teléfono para escucharte más claro? ¿Me escuchas mejor? Mucho mejor, mi hermano. ¿Cómo te, te llamas, Víctor? Víctor, de acá de Romita. Romita, ¿qué es Romita? Había mandado un es un pueblito de Guanajuato. ¿Te acuerdas que te había mandado una foto del, de un, como un marcianito atrás de la selfie de mi primo? Uy. Ay, ¿Cuándo fue eso? Nada, ya tiene, yo creo que un mes y medio algo así. ¿No me acuerdo de un extraterrestre que salió en la parte de atrás de donde estaba tu primo en la colonia Romitas? Es, es un pueblito. Ahorita le reenvío la foto porque igual te voy a mandar algo al chat. Ah, va, va, va, va. va. Que, es, es un pueblo llamado. Pero, ¿no? Un pueblo llamado... No, bueno, es que... ¿Perdón? Un pueblo llamado... Llam... Romita. Romita, ok. Ok, cuéntanos, mi hermano. Mira, primero que nada, te quería preguntar sobre un video que subiste hace mucho. Ahorita te envié el enlace. Ok. El video tuyo y todo. El 930 eh, es una como recopilación de... Habían como una especie de muñequitos medio extraños que hacen a base de cabello humano, cosas así. Pero entre esos había otro que es como una especie de humo, una cosa así que está al lado de un señor que está accidentado, incluso hay varias personas alrededor, ah okay, y en okay. el video dijiste, Ajá. dijiste que ibas a investigar más, y siempre me quedé esperando, no sé si no lo vi o, o no le diste seguimiento. Es que ya tiene mucho, ¿no? Eh, me, ya, a ver, mándame el link, ¿dónde está? Te lo miren eh, en, en la conversación de, con este nuevo. Que ¿Estoy hablando? Ok. El link. Ok, a ver, vamos aquí. Ese es el eh, minuto 90:30. ¿Es ese? 9:30, sí. Déjame mandar un saludo a Chris4K que nos manda 2500 colones. Saludos a los moroyudos dice nuestro amigo Chris4K de Costa Rica. Vamos a ver ese link eh, para saber el video que tú me estás diciendo. Dame un segundo. Aquí está. Vamos a, a, a copiar esto. Vamos a YouTube. Uh -huh. Ok, y lo ponemos. Y es un video mío. En el minuto, ¿qué dices? 9 con 30 segundos. Ah, ok, 9 con 30 segundos. Minuto 4. ¿Qué hice? Ok, minuto 6, minuto 4, 9 con 4 segundos. Uy, estaba con pena. 30 segundos. 9,30 segundos. Estaba bien guapo en ese entonces. ¿Con cuántos años tendría ahí? A ver. Ah, ya, ya, ya. Ah, mira, mira. Sí, qué interesante ese video. A ver, lo voy a poner a la gente. Primero para que vea qué guapo está, estaba. A ver, déjame ver. Uy, ya me perdí aquí. Aquí estoy. Vamos a ver ese video. Vamos a tener pantalla. Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Y nos vamos aquí a lo que salga. Ok, ventana, pestaña Chrome, la cosa, ok, estamos en pantalla, ahí lo estamos viendo. Que me perdí? Ahí está, ahí estoy yo, como con unos 5 kilos menos, y a mis 22 años de edad, ahorita tengo 28, entonces, ¿hace cuántos años? ¿Cuántos años? Hace 6, 6 años, tenía 22 y bueno, sí, bueno, me veo un poquito, me veo un poquito igual, sí, a ver, vamos a ver el video, lo voy a reproducir. Ok, sí, es como una, como una nube que está en el, el video, sí, pero este es un, esta es una animación, solamente que no pude demostrar eh, quién lo hizo, ¿Quién hizo esta animación? ¿O no? Ay, a ver, déjame de ver. Ah, no, no, no, no es una animación. Ya me acordé, a ver, déjame de ver otra vez. Ya, no supe qué era, eh, pero sí es algo físico y que parecen pelos, ¿verdad? Pues sí, es que los otros sí eran más lógico que eran pelos, porque incluso... O sea, pues se veía muy obvio. Pero en ese sí, incluso yo no, no le vi ni siquiera mucho parecido con nosotros Este está muy interesante y ya no, ya no supe más. ¿Sabes cuál es el problema? De que los videos llegan a internet y en una semana se van y ya no, la gente ya no está al pendiente de estos ni, ni les importa lo que sucedió o etcétera. Entonces este por ejemplo sería buenísimo retomarlo y saber o preguntar si alguien tiene más fotos, que, que tenga fotos de ese suceso para ver que no sea una animación y que efectivamente haya algo ahí en el piso que se mueva como, como si fuera pelos, como si fuera algodón de azúcar, pero color negro, ¿no? Como humo también. Sí, y luego pues el contexto, ¿no? Porque pues está esa persona ahí tirada y como si fuera un accidente. Y te quedaste, ¿Te quedaste con la duda desde entonces. sí. Pues luego había temporadas, semanas que pues, el trabajo y eso ¿no? no me dejaba ver los videos, se me fue pasando y ya no supe si no lo contestaste o si, no. o si lo hiciste, pero no lo no No, no, no, no, no, lo, no lo contesté, la verdad que no. Yo me acordaría. Pero bueno, está interesante ese video. Dime. Otra vez, porque te iba a contar algo muy rapidito que pues, no tiene unas, como unas historias largas que te cuentan. Sí. Es algo que vi fugazmente. Sí. Eh, pues es que normalmente no, es la historia del fantasma, de esto, de otro, incluso del ovni, pero pocas veces como de criptozoología. Ah, vos pues vas a hablar de criptozoología. O al menos lo que yo creo, ¿no? Claro. Y, bueno, cuando yo tenía unos, yo creo que tendríamos seis años, eh, iba Ajá. a la casa de mi abuelo, y mi abuelo sí. vive en una zona rural. Ok. No se dedicaban ellos ya, a la agricultura ni, ni a la ganadería, pero pues vivían ahí. Sí. Y hacia atrás de su casa había un río, una especie de río. Ok. Y hacia ese lado tenían mucha leña amontonada. De, no la usaban, nada más eran árboles que habían quitado y los habían, habían puesto. Y bueno, resulta que pues como yo no tengo primos de mi edad, prácticamente todos más chicos, pues me tocó mucho tiempo jugar ahí solo cuando era niño. Sí. Y una de esas pues, pues ya me fui al terreno, la parte de atrás, que sí es algo grande. Y pues yo empecé a ver como que se movía entre la leña, y yo empecé a quitar algunas cosas, porque pues, yo, en mi inocencia, sé, pensé que era un perro o algo así, pero cuando tú tomas un pedazo de como corteza grande de mezquite o no sé qué árbol sería, veo uh -huh. una cara, pero carnosa, ¿sabes que No te lo cuento, no sé cómo, porque mucho tiempo sí no supe qué era, pero bueno... ¿Has visto esas imágenes que sacan de peces abisales, uno que parece una especie de calamardo, pero rosa, con una nariz así medio... Ah, eso, es, eso es un pez, oh, no me acuerdo cómo se llama ese pez, sí, sí. pero que es una como sí. cosa gelatinosa, con ojos, rosa. Sí, pues nada. ajá pues algo que decir pero mucho más arrugado, y pues yo me quedé como impactado, pero al mismo tiempo no sé por qué me imaginé que era una persona... ...y quité como otro, porque no... ...o sea, se veía asustado, ¿me ¿no entiendes? Sí. Como, como... ...con mucho miedo, como un animal. O sea, ¿tú viste ese rostro? Sí, pero hacia arriba como si se hubiera quedado atorado... ...como si fuera de salida por la leña y se hubiera atorado. Ok. Y de hecho, como creo que se estaba atorado porque... ...quité otra rama... ...y este... ...y se fue corriendo... ...y pegó un brinco entre la cerca y... ...del tamaño de una sandía. Sí. La misma forma... Pero toda la toda la piel como arrugada, como un perro de estos, ¿cómo se llama? Ay, se me acuerdo el nombre ahorita. ¿Shar o? Ah, o de esos que están sí. arrugados. Sí, pero excesivamente, pero completamente lambiño. Oye, eso es. El tamaño de una salida grandecita, ¿no? Más o menos. Y, y patas, era como cuadrúpedo, Sí. y tenía patas como cortitas, no demasiado como, más o menos como en la misma proporción de un cuerpo de un cerro. Del tamaño pero, de una sandía con pies pequeños, casi pegado al suelo, gordo, sí. sí, sí. Ajá, no tenía cuello era como si, como si la, la cabeza y el cuerpo fueran lo mismo. Sí. Y se fue corriendo pero como con bastante agilidad para algo que se ve completamente deforme. Era este cara, era. era completamente pelón o tenía algunos pelos ahí que, que se le veían. Arrugado, ya ves. Arrugado. El ok. Retón. Y la cara como la del sí. pez este que mencionas. Sí, muy humanoide, ¿me entiendes? O sea, no es como que la hubiera podido confundir, no tenía hocico con nada. De hecho, se hubiera incluso más plana que la de una persona. Ok. Y cuando muevo la otra rama, sale corriendo, pero pues yo pensé que iba a salir una persona, ¿no? O algo así. Sí. Pero como salió así, como si fuera prácticamente como un puerco. Pero no era un puerco porque pues hizo algún ruido, se ve cuando salió corriendo hizo algún ruido, pues no, pues nada más el, el, el movimiento que donde corrió, pero lo que yo escuché eran como quejidos, no los voy a imitar, no me, no me hagas imitarlo, no, no, no, yo, claro, yo aquí pues, no hago y imitar a nadie, ok, sabes cómo? como cuando alguien estaba, he escuchado a esas personas que luego se quejan mucho cuando están dormidas, como que inhalan mucho y exhalan y hacen un, una especie de quejido, pues algo así, pero varias veces, Okay. Y fue cuando me acerqué a ver eso. Sí. ¿En dónde fue? No sé si tal vez es chico. ¿Dónde y sucedió, yo ahorita me lo fumo. ¿Dónde sucedió esto? ¿Dónde sucedió? es también en Romita, solamente que es un, como una comunidad. Se oh. llama Maritas. Hacienda de Maritas. Hacienda de Maritas en Romita. ¿Romita es Guanajuato? Sí. Sí, es, Romita está como a 20 minutos de León, a 30 minutos más o menos. Ok. Para hacia el lago sur sobre este, más o menos, ahí y, se, se ve. Y salió está entre Romo. está entre, entre León y la puerta. Ahí se ve incluso más no más. Okay. Y si te digo tal, no está tal vez, bueno, hay muchas cosas que, que cambian según la edad, ¿no? Tal vez era más chico de lo que pienso, pero pues tal vez al tamaño que tenía en ese entonces me imaginé que era del tamaño de la Pero pues ahorita así lo recuerdo. Oye. Creo que ¿Qué, qué? dime. Eh, ¿Cuándo fue? ¿Qué año fue? Pues, te estoy hablando que yo tendré unos más o menos unos eh, cinco años, y ahorita tengo 27 casi. Fue más o menos cuando... ¿2000 más o menos? ¿2000, 2001? Ok, 2001. Está muy interesante porque esa criatura no era ningún animal conocido. No. Y, y otra cosa... Hace hace tiempo me topé en una publicación de Facebook con un ser, una cosa así, pero he buscado fotos. No sé, me imagino que es mitológico. Bueno, lo dudo un poco, pero bueno, no sé si es el mismo. Sí. Que se llama k así como se escucha. q U-O-N-K me parece. Ajá. Pero hay veces que lo representan más parecido a un perro muy feo. A veces, pero hay una, una publicación en concreto que vi que se me parece completamente eso. Solamente que tiene las patas más largas. Aunque te digo, no, no tuve la oportunidad como de analizar bien. Porque fue en cosa de segundos. De la misma manera que huiría a lo mejor un, un, este, un perro o un gato. O sea, fue en cosa de cuatro segundos o algo mucho. Uh -huh. Y yo salí corriendo para, para allá, tampoco me me dio por irme a sumar a ver cómo corrían y nada así. Ok, ¿y nunca eh, volviste como al lugar a indagar o preguntar sobre sí. esta criatura? Sí, de hecho, pues, seguido, muy, muy seguido fui a la casa de mis abuelos y todo eso. Pero, pues, cuando yo le conté, lo que me dijeron es que podía ser un azarío, un, un Tlacuache, es lo que me dijeron, porque yo les dije que, era pelona, y pues ya sabes que a un niño no lo toman mucho en cuenta. Sí. Ya no era de. A lo mejor era, pues ya, hasta cosas absurdas, ¿no? Ya como para evitar el tema. Era como, nombre a lo mejor era un tlacuache que no tenía pelo, porque también tienen la cola pelona. Y... O sea, cosas absurdas realmente que, que me decían como para que ya no estuviera <risa> diciéndole. Pero nunca volvía a ver algo así, nunca hubieron huellas raras, ni siquiera te sabes si tenía patas parecidas a las de un perro, a las de una rata, a las sí. de, o tenía pezunas, o sea, te digo, fue una cosa demasiado rápida, pero pues no sé, tampoco tengo ningún tipo de evidencia más que, que el recuerdo. Sí, la criatura que me describes de la imagen esta, sí la he visto, está en blanco y negro y fue escrita en Estados Unidos, sí, ¿verdad? Mm, la del perro creo que es la vi cuando cuando lo cuando lo busqué. Okay. Pero una vez, te digo, en Facebook fue donde lo vi. Y creo que sí, ya sé cuál imagen es la que hice, sí. Ah, mira. ¿Me la vas a mandar? Sí, ya encontré la otra. Okay, okay. Y te voy a decir si atrás mucho, pero pues sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí fiere. Pues o ya digo para que sea más o menos idea. Sí, vamos a, vamos a ver. Eh, ¿Dónde estás? Eh, ah, todavía no me la mandas, ¿verdad? Sí. A ver, permíteme un poquito, pensé que lo había borrado bien, sí. Ahí está, mira. Pero no se parece tanto, o sea, es como lo más parecido que he visto. A ver, no ah, exacto, bien. sí. Exactamente, sí. Este, ¿Vale? este, este dibujo ya lo había visto. Eh, así, así me lo imaginé como me lo platicaste. Esto fue lo que viste sí, nada más que sí te podría decir que era más no tenía esa especie como de colita ok, era más y, redondo es, más más, más. La, la, anatómicamente era más parecido a un puerco a un cerdo, ok, pero con todo lo demás igual, quizá nada más la nariz menos menos así como, bueno se parece parecido como a la de un tapir, no, algo así y no. la que te digo es si era así como más humanoide, de no. que incluso la cara tal vez era más plana ¿no crees que haya sido un topo eh, de estos como que se ven completamente pelones también rosados? ¿los has visto? Pero realmente no sé ni, ni siquiera sé si existen aquí creo que si los hubiera ya o alguna vez hubiera visto algún otro o la gente supiera que los Sí, sí. digo, tampoco los cuarto, porque te digo, no tengo más evidencia que el recuerdo, pero pues imagínate o sea, es imposible para mí como pensar en que se me distorsionó el recuerdo Sí. porque fue algo que me impactó mucho, y yo la verdad no... Miedo, miedo jamás me causó, luego ahí pasaron muchas cosas raras de todos modos, así que tampoco era como que me diera miedo en particular eso, pero pues, sí le tuve mucho recelo a, a la zona ahí, durante buen rato. Ok. Y pues ya, yeah, al final se, se terminó perdiendo el, el miedo a eso, y ya rara vez me acuerdo más que como anécdota que ya no me provoca nada, pero sí la imagen de quitar la rama y encontrarme con una especie de cara como humana, pero a la vez no, y todo lo que pasó después, sí, sí me provoca algo de... de Está interesante, de qué bueno que me platicas este caso, voy a checar si hay algunos otros relates, relatos similares, eh, solamente la última pregunta sobre esto, ¿era de color rosa? ¿era rosado? Sí, pero más, mm. más rosado <risa> que, por ejemplo, es que, te digo, muchos me dijeron que era como un cero, tal vez. Sí. Era lo que más me decían. Pero era, o sea, incluso el color de la piel se me era como... ¿Sabes cómo? Bueno, suena hasta feo el ejemplo, pero... Como cuando ves que algunas personas se queman y les queda una cicatriz rosa, muy sí, sí. lisa. Sí, sí. Algo así. Ok. O sea, era... Se muevan asqueroso también, entonces. Ok. Pues ahí te dejo esa, esa anécdota. Ok. Pues te agradezco mucho, mi hermano, que nos hayas platicado esta historia. Me, me sirve a mí para documentar precisamente en las, eh, los relatos de encuentros con criaturas extrañas en México y lo voy a tener muy presente por si encuentro alguna otra historia similar. Me parece muy bien, Oxlack. Pues, le... ¿Cómo me le pondrías a este animalito? ¿Cómo le pondrías a este animal que viste? ¿O cómo le, di le dirías de nombre? Pues yo siempre le para mí era como La Cosa, ¿no? O sea, suena bien cliché, pero pues tal vez yo creo que le quedaría ese nombre. La Cosa. Realmente no La, la Cosa. Tal vez, no sé. Sí, Ahí, sí. el criptosólogo que eres, tú me podrías ayudar más con ello. <risa> Lecosi, le vamos a poner y así como que en italiano o algo así. <risa> Muy bien, ya le pondremos un nombre, pero bueno, gracias por este relato, me gustó. Lo voy a tener en cuenta para, para mis relatos de criptozoología. Un abrazote, mi hermano, y cuando quieras, sabes que puedes llamar. Ya está. Muchas gracias, Estén bien. Saludos. Son la una con cuatro de la madrugada. Estamos en vivo y en directo desde el centro de la Ciudad de México para toda habla hispana con nuestras antenas de Telcel y nuestros eh, satélites de... Eh, nuestros satélites de Starling, transmitiendo a todos la Unión Americana y toda la región latinoamericana en vivo y en directo los relatos oscuros, oscuros, oscuros, oscuros, oscuros. oscuros, oscuros. Bueno, estamos de regreso en los relatos oscuros y tuvimos esta llamada hablándonos sobre una criatura oculta, un críptido, un críptido que parecía un pene escondido, un pene arrugado, rosado, un pene que lo dejaron plantado. Eso sería eh, una criatura que es muy rara, desconocida, que fue captada allá en Rosarito, Baja California, y que eh, vamos a investigar más a profundo. No, la romita, la romita en Guanajuato, el, ne el nepe rosado. Es la criatura de la que nos habló nuestro buen amigo. Y si ustedes tienen una historia similar, si alguna vez han visto un nepe arrugado, que se haya quedado con las ganas, este, plantado, cuénteme esa historia para poder crear completamente el relato de nuestro amigo. No, no es cierto. Está padre la, la historia, sí me gustó. Eh, sí podría haber sido, o sea, si sí, sí nos podríamos siendo objetivos, podría haber sido una zarigüeya, podría haber sido uno de esos topos ciegos, porque todos los topos son ciegos, creo, ¿no? Sí. Eh, y no se ven los topos, estos topos están como eh, arrugados, están pelones, están rosados, y estos topos no son comunes de ver porque son topos, porque están bajo la tierra. Entonces podría haber sido uno de estos, pero no sé si haya en México. La verdad me lo imaginé y si era como una La Cosa. ¿sí? Me gustó el nombre también, La Cosa, estaba extraño. Y sí, podríamos pensar que pudiera haber sido muchas de estas especies, pero qué tal si nuestro amigo de verdad vio una criatura oculta, un críptido mexicano. Suena bien. Oye, tío, la edad? tienes 28 añitos. 28 años cumplidos y. Me da miedo estar llegando ya al tercer piso. Dicen que cuando llegas al tercer piso, pues te empiezan a, a, a salir dolencias de todos lados, que, que te echas tus sueños en la, en la tarde, que cuando tienes 30 años como que ya empiezas a sentar cabeza, eh, que ya empiezas a buscar relaciones serias, que empiezas a buscar tener hijos. Eh, ya ya me empieza a preocupar esa parte de los 30 eh, pero pues bueno, yo sé que algunos de aquí ya, ya llegaron a los 30, me, sabrán si es verdad lo que digo o no, de, de que sucedan estas cosas, pero bueno, todos vamos a llegar a esa edad, los 30, esperemos que, que sean bonitos y que ya de señor 30, porque a los 30 ya eres como un señor, ¿no? De eso, eso también me molesta mucho, ya no voy a ser un adolescente, un joven, ya a los 30 seré un señor y eso no me gusta, todavía me quedan dos añitos para llegar a los 30 años, y, y bueno, voy a disfrutar al máximo todavía ser joven y a los 30 pues a ver qué tal nos va a los 30 eh, gracias a toda la gente que me ve en TikTok eh, ¿qué tiene de malo? dice Kenia César Augusto, Carmen Álvarez, aprovecha tus 20s Jaime Marx. yo es lo que digo es que los 20's, los 20, 20 son algo maravilloso que, que no son iguales a los a los, a los que los 20 con nosotros, ¿qué serían los? Pues sí, a, a los 15, 20, 16, uh, 16, ¿no? Ni a, lo, a los 30 yo creo que ya es una, una cosa ya más madura, ya, ya empiezas a vegetarte, supongo. Entonces, pues no, hay que aprovechar todavía los que tenemos 20 y 20 y tantos, hay que aprovechar al máximo esto. Dice Carlos B, 21 añitos, nada más. Yo tengo 33, ocupo de un jovencito como usted, Oxlack. Dios mío. Ay, Dios mío, qué joven. Parece de 25, eh, disfrutaré de esto. Sí, yo sé que parezco de 25, pero no, ya, ya tengo 28, ya estoy cerca de los 30. Eh. Aunque me veo joven, pero no, ya estoy cerca de los 30. Eh, miren, ya son una hora con 50 minutos, es decir, tenemos 10 minutos nada más. Entonces, yo tengo 32, dice Javier Medina, eh, soltero trabajador, por si alguien gusta, eh, calavera, gobernación. Voy a Marte, quiero hablar contigo. Claro, Roberto Carlos. Llámame, tienes 10 minutos, Roberto Carlos, porque estamos por terminar una emisión más de Relatos Oscuros. Estás bien, morrillo, me dice El Pilips. El pues ¿cuántos me creías que tenía el Pilips? ¿Cuántos creías? No sé ustedes qué imaginan. Bueno, vas <coughs> directo con Oslan. Yo a los 18 y 30 empiezas a pintarle las uñas. <risas> ¿Quién es de Costa Rica? Eh, Silvia, yo sé ese joven que buscas. Yo también tengo 22 nuevamente. Eh, Tenemos una llamada, pero no por teléfono. Hágame la llamada por WhatsApp. Si me llaman por teléfono, no puedo contestarles. Solamente llamadas por WhatsApp. Eh... eh. Claro, si eres un bebito fiu, fiu claro, yo siempre les dije que era un bebito fiu, -fiu pero ustedes no me creen. Márqueme al WhatsApp para que entre la llamada, porque si me hablan directo por celular, al teléfono, no, no, no puedo contestar. ¿Ok? Eliseth eh, Martínez, ¿cuántos años tenés? Bueno, aquí ya todos están preguntando sus años. La mayoría tiene 40, 30, 50. No sabía que tenía un público mayor. Yo siempre pensé que con mi juventud Atraería a chicos eh, 16, ¿no? A, a, a todavía jóvenes que, que nos podamos entender, pero no veo que hay gente mayorcita aquí, 30 40 no sé por qué será eso, pero bueno. Eh, <risa> dice: a los 30 ya empiezas a oler a Ajo y viejito. <risa> Si estás jovencito, yo no ando en el cuarto, yo, yo ando en el cuarto piso, dice Beatriz Gómez. Eh, todas somos jóvenes cuando lleguemos a los 40. Todavía somos jóvenes, yo digo. Pero si sí, todavía estoy chiquito, sí, yo 28 años. Yo me siento ya grande. Ya Llegando a los 30, yo digo que ya son uno es un señor, ¿no? Pero pues sí, ojalá. Todavía, soy chaborruco, dice Obaid. 45 y muy guapa, dice Yuray. Yuray, ¿eh? Yuray, ¿Tienes 45 y eres muy guapa? Oh, Yuray, alguien, Yuray Hernández está buscando un hombre, es una mujer de 45 años muy guapa. Eh, si alguien le, se siente solo, si a alguien le interesa, Yuray, mujer guapa de 45 años, pues podría estarle escribiendo aquí en el chat. ¿Por qué no? Hacer un, un chat de ligue también se puede, se puede un chat de ligue. Tienen mi autorización para que, para que puedan ligar, es el Tinder Ox, estamos a ocho minutos de terminar el programa, y como ya no hay llamadas telefónicas, ya no hay superchats y ya son la una con doce es momento de que Relatos Oscuros termine, así que les agradezco mucho a toda la gente que estuvo en esta emisión de Relatos Oscuros, Empezamos muy traumatizados por lo, lo de los piquetes, eh, por lo del fundillo, por lo de eh, esta criatura grotesca, rosada. Así que fue una emisión bastante perturbadora. Estos son los relatos oscuros. Estas son las historias que nos gustan. Y les agradezco inmensamente que hayan estado con nosotros esta noche. Por favor, síganme apoyando con Superchats aunque los trolls digan que yo me lo gasto en mujeres, alcohol y fiestas, no les crean, no les crean, eh, para la gente que me hace donaciones y me diga, a ver Oxlack, ¿en, ¿en qué te gastas el dinero? Yo les puedo dar con gusto datos de en qué me gasto el dinero, para que vean que pienso en crear contenido para ustedes y estar aquí con ustedes, para eso es, para eso es, yo no me doy, yo no me doy gustos, ¿Me ven en un carro lujoso? No, ¿verdad? ¿Me ven viviendo en un departamento lujoso? No, ¿verdad? ¿Me ven eh, jugando videojuegos todos los días? No, ¿verdad? ¿Me ven con ropa de marca? No, ¿verdad? Bien, eh, yo no me doy mis gustos, ¿no? Todo es para el trabajo, todo es para la creación, todo es para la investigación, todo es por dejar un legado en el mundo, en la historia. Quiero hacerlos sentir orgullosos. Gracias chicos y chicas, los quiero mucho. Mi nombre es Oxla Castro y esto fue. Esto fue Relatos Oscuros. Las historias han sido contadas. Hasta mañana, gente de TikTok. Los quiero mucho. Sigan todos mis videos en TikTok. Todos los días voy a subir un nuevo TikTok y a veces a lo mejor subo hasta dos, todos van a estar editados como ya lo están viendo les mando un abrazote gente de TikTok quiero que hagamos una comunidad muy muy buena de investigación de temas de misterio, paranormal ufología, criptozoología eh, que tenga que ver con el terror también, así que vamos a hacerla en eh, nueva nueva red social, nueva comunidad aquí en TikTok, la legión Oxlac resurgirá y renacerá en TikTok, los quiero mucho, descansen Gracias por acompañarme esta noche. Abrazos. Te esperamos en la siguiente edición con... Gracias, AZKR, mi hermanazo. Un abrazo. Él me manda para Chupa y Mujeres. Eh, eso. Gracias. AZKR, un abrazote, mi hermano. Gracias. Y marca registrada nos mandó 20 pesotes, dice, por darme chance de exponer. Ahí le va Don Un abrazo, marca registrada, que le di chance de exponer. Un abrazote. Gracias, mi hermano. Buenas noches a todos. Gracias, Berenice Ramos. Gracias. Gástalo en lo que quieras, dice Berenice Ramos. ¡Qué padre! Gracias, gracias, gracias. Los quiero mucho, muchas gracias. Únanse a mi Patreon, síganme en TikTok. Mañana hay nuevos videos. Transmisión importantísima mañana. Mañana jueves tenemos a Lourdes Gómez. Les va a encantar lo que nos va a decir Lourdes Gómez mañana va a ser un podcast de esos buenísimos, se los aseguro mañana, Lourdes Gómez a las 10.30 de la noche, aquí en el Podcast Oxlack. hasta mañana, que descansen buenas noches trago por la nana no hay bronca y yo pongo siete rondas. Jaime ya está feo y, y, y les está callando hablando de cosas y hoy dice...